por la mañana, vamos a darle un poquito con energía hoy, venga, rotamos abrimos, eso Ro articulaciones, rotamos los hombros, abrimos metemos pecho, metemos espalda, un poquito desperezando hoy oh, sí, hemos empezado con energía, y si no hemos empezado, la vamos a traer la vamos a traer aquí al sitio estiramos, abrimos cadera un poco adelante Les echamos atrás, apoyo, sacamos arriba, Estira, estira tu espalda prepárate, recoge toda esa energía, adelante, al medio, atrás, adelante, al medio, atrás, ¿y qué tenemos de menú para hoy? Puñetazo lateral, estira bien largo, a un lado y a otro, bajamos burpees en doble, uno, dos y subimos arriba, tenemos, coordinamos, jumping y sentadillas, vamos, lateral, empezamos. Venga. Siente como con cada puñetazo estira tu espalda. Ya sabes cómo va. Esos 20, 23 segunditos de ejercicio. 10 de pausa donde cambiamos entre ejercicio y ejercicio. Vale, Recuerda los golpes. Brazos arriba, bajamos, echamos atrás. Adelante. Atrás y subimos. Hacemos dos saltitos, brazos arriba y abajo de nuevo. Venga, adelante, atrás. Vamos. Adelante, atrás. Eso es. Adelante. Atrás. Vamos. Una más, bien entra. Seguro. Va. Yes. Coge aire. Coordinamos brazos. Abres y arriba. Abre arriba. Siente como abre bien tu espalda. Eso. Sigue. Sí. Un poquito. Más. Venga. Tres, dos, uno, la tienes. Salimos, posición de squash, toco, giro a un lado, 180, y al otro lado. Bajo, toco, cambio, y toco. Si puedo ya, dejo la mano arriba, ya esto es premio. Dejo la mano arriba, columna estirada, eso es. Y bajo, sentadilla profunda. Eso es. Muy Venga. Una más. ¡Yes! Pues ya lo tenemos. Primera ronda. Repetimos en 3, 2, 1, puñetazo lateral. ¡Toma! Venga, coge el flow. Diez segundos Más y última yes. hasta ahí fantástico seguimos con party. salto doble Brazos arriba tres dos uno y abajo y quieres aumentar la intensidad sueltas un poquito o bajas adelante adelante atrás y subes si lo haces completo aquí tenemos menú para todos los públicos me bajo Salto adelante y arriba, una vez más. Eso es fantástico. Coge aire lateral, arriba y atrás. Va. Fantástico. Nos vamos de nuevo. Sentadilla profunda. Abajo. Mano arriba. Y cambiamos. Mano contra. Eso es. Mira cómo se nota. Cuando estiras tu mano arriba, tu espalda recto. Eso es. Y trabajamos ahí a tope. Eso es. Una más. Y da vuelta. Yes. ¡Fantástico! Segunda vuelta. Seguimos. 3, 2, 1. Puñetazo lateral. Ja. Tres, dos, uno, es. Fantástico. Le retomamos. Partis. Tres, dos, uno y abajo. Yes. Sí. Vamos ahí. Un poquito más. Una más sí, venga que entra. Uh, uh. Maravilloso. Coordinamos de nuevo. Arriba y al lado. Va, va, va, va. Venga, coja ritmo. Un poquito más, un poquito más. Vamos de nuevo abajo, sentadilla. 3, 2, 1. Ya. Explosivo salto. Ya. Eso, eso. Wow, cambia. Eso. Una vez más. Y la vuelta. Wow, wow, wow, wow, wow. Estupendo. Comenzamos última ronda. 3, 2, 1. Va. Venga. Sí. Va, va, va. Con energía. Va, va, va. Toma. Toma. Toma. 3, 2. Bueno. Yes. Yes. Coge aire, vamos de nuevo con los barpies. 3, 2, 1 y abajo. Marpida vuelta en salto. Eso sincroniza. coordinamos adelante y atrás y ahora si sí, abre tu espalda máximo si sí. venga un poquito más aceleramos 10 segundos 10 10 va. va un poquito más un poquito más 3 2 1 lo tienes. Sentadilla. Última ronda. No te guardes nada. Va. Va. Vamos. Queda nada, 10 segundos. Eso se traduce en 4. 3. 2. 1. ¡Y yes! Oh, ¡Badísimo! chicas! aire. Aguanto. Siento el corazón. Exhalo. Muy bien. Vamos con las Pierna izquierda adelante. Bajamos rodilla. Apretamos. Apretamos la fuerza. Sale desde el abdomen. Hombros atrás. Fuerte los brazos. Desde ahí, bajamos. Mantén la tensión en la pierna. Apoyo. Uno. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Si esto no te supone un desafío puedes coger un las, una garrafa de agua una pesa que tengas por casa para aumentar la intensidad apretamos cambiamos pierna derecha adelante y abajo 1 2 3 4 6, 7, 8, 9 y arriba, vertical. Y 10, bajamos. Nos vamos con flexiones. Recuerda los tres, las tres opciones que tenemos. Rodillas flexionadas, bajo todo pecho y subo. Bajo, apoyo a rodillas, subo, estiro piernas, bajo, apoyo rodillas o las estrictas. Empezamos. abajo. 1 2 3 sigue tu ritmo 4 5 6 7 8 9 y 10 maravilloso muy bien estamos aquí abajo y desde aquí cogemos mountain flyer lo tienes Preparamos rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue. 10, 9, 8, acelera. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo tienes. Yes. Fantástico. Trabajamos equilibrio y Apoya bien. Abre los deditos de tus pies para tener máxima más estabilidad. Flexiona, semi flexionada la pierna, desde ahí y abrimos cadera en lateral. Cadera, tomen fuerte y desde ahí. Uno. Semiflexionada la pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8 trata de estar en tu centro 9 y 10 cambiamos la postura del peso no en la pierna y de ahí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se sirve para congestionar en vez de tratar de llevar la punta hacia adelante llevamos el talón para congestionar más el perfecto repetimos vamos con la recuerda yo que esto para mí es nada pues te coges una pesita desde ahí y arriba por el medio y te pones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10, siéntelo. Cambiamos, vamos con la otra pierna. Salimos siempre parte de la posición que nos indica: 90 grados adelante, 90 grados aquí detrás. Y eso es: 1, 2, baja vertical. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Maravilloso. Retomamos las planchas. Flexiones abajo. Ay, Lo más importante es la postura. El abdomen fuerte, muy fuerte. Los brazos empujan abajo el suelo. Bajo lento, toco el pecho. Y fuerte arriba. Si me cuesta, apoyo rodillas. Estiro y bajo. Apoyo, estiro, bajo. Van tres, sigue. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, muy bien, apoyamos rodillas, estiramos, movilizamos un poco espalda y nos quedamos aquí, mountain climbing. De nuevo, reactivo. El core, espalda fuerte y manos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sigue, 4, 3, 2, 1, yes, yes, yes, yes, fantástico, bajamos aire, de nuevo, pierna izquierda, abrimos bien los deditos, desde aquí. flexiona fuerte el brazo, el talón hacia arriba, 1, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Fantástico. Cambiamos. Busca tu centro. Libro talón fuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9 y 10. esto se puede intensificar con esas bandas elásticas, los pones aquí trabajamos el glúteo monto nos vamos abajo al suelo, desde aquí un clásico como no, no pueden pasar una semana sin trabajar nuestro puente de glúteo o hip track peso en los talones, levantamos arriba aprieta el glúteo al máximo abdomen fuerte y desde ahí apretas un segundito y bajas. Apoyas totalmente la espalda arriba. Uno. Bajo. Dos. Sigue. Tres. Siente la tensión aquí en tus piernas. Cuatro. Empuja fuerte arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Sigue dos más. Once y 12, ahí, ahí, ahí, aprieta un poquito, bajamos recolocamos nuestra espalda subimos las rodillas y ahora sí estiramos brazos estirando brazos, estiramos piernas lo que podamos, siempre busca que no se levante tu espalda, si se arquea la espalda, recojamos carrete y estiramos hasta donde podamos con el contacto en espalda y arriba, estiramos brazos subimos, codos en medio por fuera de las rodillas, arriba aprieto, estiro van dos, congestión al máximo, estiro, tres, trata de tener el cuello, la cabeza apoyada, o en todo caso, no hagas tensión con el cuello, sí, con el torso, son los hombros que se levantan, eso, es. sigue, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y lo tienes, estira brazos, estira piernas y ahora imagínate que te estén agarrando los brazos te están tirando y mete tu abdomen hacia adentro, trabajo hipopresivo hacia adentro, siente mucho, mucho, hacia adentro ¿Cómo baja tu abdomen ¿Cómo se queda fuerte eso, es, siéntelo, siéntelo estira un poquito más aguanta ahí un poquito echa el aire fuera eso, es, eso, es, eso, es, eso es. Muy bien, recupera. Brazos. Ponemos rodillas. Y tenemos, nuevo, rotando los hombros, nos preparamos para hacer fuerza. Hombros, espalda. Arriba. Uno. Vamos arriba. Hip traco, puente de lluvia. Dos. Tres. Sigue. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, y arriba aprieta 10, dos más, 11, una más, y 12, eso es. De nuevo recolocamos la espalda, cogemos aire y estiramos, estiramos arriba, congestionamos, 1, 2, 3, estiramos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue, dos más, 11, 12, oh, eso es, muy bien, sigue así con Ahora, aprovechamos, estiramos, queremos congestionado el abdomen, estiramos brazos, estiramos pierna, podemos introducir los dedos para liberar esta zona abdomen intercostal. Ahora aquí para abajo, zona de diafragma y estiramos, estiramos bien arriba. Estira brazos, tira piernas y aguanta esta tensión para tonificar tu abdomen hacia adentro, Eso es, un poquito más. Un poquito más. Y estiro. Ya por último nos damos media vuelta. Nos damos media vuelta. Y bien, con los codos apoyados o con los brazos, vamos a trabajar plank. Vale. Bien. Estiramos fuerte el abdomen, fuerte los brazos. Cuento ya. Ahí. Posición de plan. Imagínate tu abdomen hacia adentro. Muy muy fuerte. Si quieres aumentar el nivel, traes, cambias la punta de los pies. Y recuerda, siempre, la intención tiene que ser que los pies quieren venir hacia adelante, los codos quieren ir hacia atrás. Eso genera una tensión en nuestro abdomen ahí a tope y sigue sigue 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 apoyamos rodillas recuerda es más importante más importante abrigar mucha tensión que estar un minuto o dos minutos aquí. Entonces movilizamos un poco espalda. Desbloqueamos la zona del abdomen y retomamos. Vamos al suelo de nuevo. Y con la intención de aplicar la máxima tensión. Codos atrás. Piernas hacia adelante. Y desde ahí en 3, 2, 1, arriba. Fuerte. Aprieta. Sigue. Eso es. Aprieta. Venga, que nos vamos. Sí, aprieta. Tres. Dos. Uno. Aprieta al máximo. Cero. Fantástico. Cogemos cuadrupedia y movilizamos un poco. Espalda, pone Y vamos con la última. Muy importante este ejercicio isométrico. Venga, movilizamos un poco, espalda de arriba y abajo. Y ahora sí, te preparas a hacer la última, la más fuerte. Máxima tensión desde aquí. Subimos arriba, 3, 2, 1 y aprieta. Aprieta arriba. Eso es. Sí, sigue. Sí. Aprieta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilloso. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo, chicas. Venga. Empezamos los estiramientos. Aprovechamos que estamos aquí y vamos a darle movilidad. Recuerda: empujo hombros a su abdomen, bajo hombros. ...bajo abdomen, dale movilidad a tu espalda, eso es, eso es, un poquito más, bajo, bajo, subo, subo, bajo, subo, subo, eso es, muy bien, y ahora traemos una pierna adelante, ya sabes, 90 grados aquí, 90 grados, y lo más importante, rota la pelvis, rota la cadera hacia adelante activamos el psoas y estiramos arriba brazos inhala y aguanta arriba venga, combinamos la respiración cuadrada inhalamos tres segunditos, aguantamos arriba apnea tres segunditos exhalamos tres segundos también Soltamos en aire tres segundos y nadamos tres segundos también esos tres segundos en esas cuatro partes del ciclo ajustamos la tensión un poquito más arriba esta respiración cuadrada activa nuestro sistema parasimpático para recuperar la calma eso es Rotamos las bebés, vamos adelante, seguimos concentrados con la respiración. Una técnica que utilizan los Nail seals en situaciones de, de estrés. Y que puedes aplicar a tu vida en todos los aspectos. Cuando necesites relajarte, soltar estrés y recuperar tu centro último ciclo esta tensión arriba maravilloso vamos atrás abrimos las piernas un poquito, altura de los hombros dejamos caer atrás, espalda, saludo al sol de nuevo, recupera tu respiración cuadrada estamos la más cerquita del suelo, vamos adelante y salimos a la cobra, rotamos los hombros, ajusta la pelvis, que vaya bien hacia el suelo, libera hombros, cuello. Y... Cambiamos la punta de los pies y empujamos cadera arriba. Miedes ahí, foco, cadera al cielo y vamos buscando ese va y ven, ese contoneo que ayude a nuestros salones a ir cada vez más cerquita al suelo. Rodillas semiflexionadas, foco con cadera atrás, empuja brazos, cabeza libre, neutra, Eso. al medio, pasamos a la posición al medio bajamos estiramos arriba eso es estira, ahora sí ya va un poquito mejor, un poquito más desde aquí cambiamos la puntera de los pies y una vez más empujamos arriba atrás y ahora sí siente como tus talones están más cerquita del suelo ya has estirado un poquito tus gemelos. Y sigue con la respiración cuadrada. Inhalo. Aguanto adnea. Tres segunditos. Exhalo en tres segundos. Aguanto adnea bajo vacío. Y de nuevo inhalo en tres segundos. Me preparo y caminando. O de saltito, paso los, los pies entre las manos y dejo de estirar mi espalda me desarrollo suavecito suavecito, suavecito arriba muy muy suave sintiendo todas las vértebras roto arriba, llego al cuello roto hombros y aquí abro las piernas un poquito con los hombros, tener estabilidad importante Vamos hombros, manos atrás, tibia bajo hombro, estiro. De los brazos hacia abajo y flexiono en cadera. Vamos arriba, brazos en cielo. Siente la tensión de las piernas en cadera. Y conserva esa respiración. y ya. ya empezamos desde aquí vamos a buscar ese flow así de esa espalda todo se mueve y eso es y ya nos vamos un cuerpo libre, ligero y como siempre terminamos con nuestras respiraciones tres respiraciones grandes arriba y deja ir chita fría, que ahora ya apetece más, estamos en veranito ya casi, y nada, a brillar, feliz semana, chao.